No mames, güey, la neta, bastante bien, ¿eh? Pero pues sí, ya me marcaba ahí como una saler, como del viento. Supongo que también porque el dron es muy ligero. 365 metros. de aire acá, todo lo que da. ¿Qué tranza bandita? ¿Cómo andan? Bienvenidos A un nuevo video, soy el Tony, ya se la saben En esta ocasión quiero hacer una prueba Como ya habían visto anteriormente el video del Unboxing, que se los va a dejar por aquí un pues, poco así Que fueron como las primeras impresiones La neta bastante bien, lo he usado un poco Realmente, no como yo quisiera, pero sí ha estado chido la verdad, en esta ocasión Lo que me gustaría hacer es una prueba Que tan alto puede llegar, porque el otro dron <tose> recuerdo que no llegaba Tan alto y empezaba como a dar señales De que, pues como de interferencia y pedo así ¿No? Pero pues en este caso, sí me gustaría como checar qué tan alto puede llegar ponerlo a prueba aunque hay algo de aves aquí rondando entonces no me da mucha confianza pero pues lo vamos a hacer yo creo que yo creo que no va a haber pedos o sea, hay que darle reza Que trance pues ya tenemos aquí el dron listo para volar. Algo que igual pareciera obvio o lógico es quitarle como el case de aquí o como el protector que trae como para el gimbal antes de encenderlo, porque aunque siempre vienen los manuales y un chingo de raza lo recomienda, y sí conozco dos, tres bandas de que no se lo ha quitado, lo prende y el mismo protector daña el gimbal. Ahí sí prácticamente le estás pegando en su puta madre al dron. Pues hay que evitar eso porque, pues la neta, el chiste de tener un dron creo que es volar y grabar. entonces pues si no si sí puedes volar pero no puedes grabar, la neta es como pues raro, ¿no? Como tener ahí un juguetillo inservible. A ver, vamos a darle este pedo. No. No. No. No. Thank <smart noise>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 Que rollo mi raza? Pues ya lo vieron, pudimos llegar casi a los 365 metros, que la neta es bastante, bastante porque recuerdo que la vez pasada no podía llegar más de los 250 metros, a los 200 ya empezaba como a hacerla de pedo por la altura, ¿no? Como que perdaba, perdía la conexión, no mames güey, la neta bastante bien, eh. 365, pero pues sí ya me marcaba ahí como unas alertas como pudieron ver de que eran como del viento, Supongo que también porque el dron es muy ligero Pues no mames, Si aquí ahorita está fresco Y pues se siente airecillo, ¿no? La neta sí tengo un poquito de frío No me quiero imaginar 365 metros en el aire Ah, pues sí, está cabrón, sí La neta sí va a estar pinche aire acá, todo lo que da Pues fue una prueba rápida para ver qué pedo que tanto se elevaba y yo creo que con esa elevación se pueden lograr fotos mucho más chidas como sobre todo cenitales o como de horizonte muy bien, muy bien hasta ahora así que esperemos hacer después, no sé tal vez una prueba de distancia o algo así la otra vez hice como en la primera prueba algo leve pero nada, nah, fue algo bien leve estaría chido como poner el drone a prueba una distancia qué pedo ¿Una distancia más larga o, o.? no sé, en condiciones un poquito más extremas, ¿no? Como en la ciudad, pero así pero pues dejen en los comentarios si quieren que hagamos alguna prueba en específico por ahí ya alguien me había preguntado como temas de seguridad pues, sí, sí, sí. Eh, como en las zonas seguras para volar y la neta no lo he podido hacer no he tenido tiempo pero sí sí quiero armarlo porque igual puede ser banda que quiere armarse un dron y no tiene como que las herramientas necesarias como para decir wey no sé si va a ser seguro si lo voy a estrellar el primer día o simplemente que le sirvan como los tips para que pues sea como una mejor experiencia ¿no? como de tener el dron y todo este rollo voy a hacer ese después pero por lo pronto pues eso es todo así que ya saben, más nada, compártanlo denle like, ahí díganle a sus amiguillos que lo vean, suscríbanse al canal también, eh, síganme en Instagram y pues creo que es todo, nos vemos en un siguiente video recuerden que los campeones no usan drogas ¡Ánimo!